ya siendo pues, un, un gran funcionario en el industria de investigaciones jurídicas, de UNAS, pues sigue este, con este espíritu, sobre todo universitario, que es el que están aquí con nosotros, ¿no? compartiendo su experiencia y por supuesto pues, toda su formación y sus opiniones. Tenemos diez minutos compañeros, porque esta, esta sesión terminará a las dos de la tarde. Este, yo confirmo posteriormente sí, si la sesión que viene Una sesión de preguntas considerando estos tiempos. Ah, esto se lo dejo Ah, gracias. Sí, usted, por favor. Gracias. Des, doctor. Después aquí, Joaquín. Gracias, sí. doctora. Sí, sí, te escucho. Así que usted es mi profesora del diplomado de la y Gracias. ¿No se oye? Dos preguntas. Tengo muchas preguntas que quizás. Una credo? de ellas es. ¿Qué relevancia tiene el denominado derecho indiano en términos de esta inquietud de una nueva relación entre diferentes, que es eh, los cuerpos originarios, no los ¿Qué relevancia tiene y qué trascendencia actualmente de ese derecho indiano que fue durante años construido? mucha gente durante mucho tiempo, porque ya se mencionaba la preocupación por esta relación de español con los pobres. Eso Por otro, en el país de Chile hay un movimiento de parte de médicos que trabajan con población originaria acerca de denominarla no pueblos originarios ni pueblos indígenas, sino primeras naciones. Me parece que esto también sucede en Nueva Zelanda. ¿Qué validez es aplicarla en nuestro país? ¿Qué dificultades tendría si posicionar correcto esa denominación? ¿Dónde sí tendría pertinencia? Y bueno, lo otro de lo complicado de agotar eh, los recursos para hacer para poder acceder a la política nacional, me parece que también es una apuesta, también ha habido algunas soluciones importantes, en algunos casos, pero es como una apuesta quizás que hemos en nuestro país. Primeras Naciones. De la, la Gracias. Gracias. Contesto rápidamente para pasar a la señal y dar respuesta a estas tres. Eh, muy, muy interesantes todas ellas. El derecho indiano es solo una referencia histórica. Eh, ya ya de, desaparece con, con el fenómeno constitucional, precisamente. Uh -huh. Así le denominó la corona española al derecho que estaba des, dirigido a la protección de los, de los pueblos originarios en, en España. La única, digamos, ventaja que tenía es que no ignoraba a los pueblos y establecía meca mecanismos para la este, solución de controversias entre los pueblos, incluso de controversias sobre la tierra Su gran desventaja es que sí tenía una clara noción colonial. Entonces, no es, eh, no nos es útil, eh, pero históricamente es una referencia de cómo un, un, un gobierno, un órgano político, y Yo creo que en ese sentido es una referencia que debemos tener en el radar. Respecto a la definición de primeras naciones, yo lo escuché por primera vez en Canadá, cuando estaba haciendo mi tesis doctoral sobre Estado Nacional de minorías Cineculturales, fui con una química, y estuve trabajando con química seis meses y allá eh, los pueblos originarios le llaman primeras naciones, First Nations. Incluso hay un museo en Ottawa que se en el Museo de First Nations y lo recomiendan mucho a los canadienses visitarlo es mucho más impresionante de aquí en antropología cuando ya salgo de efectos de antropología que no lo voy a comentar y también sí, como también eh, eh, muestran los pueblos de una manera muy estática y métrica eh, no corresponde a, a su riqueza cultural pero realmente es tema. creo que la denominación es muy compleja mire eh, el uso lingüístico aquí ha sido muy controvertido porque tiene, muchas veces tiene un resabio. Por Entonces, eh, desde luego, pueblos indígenas, eh, está comenzando ya a retirarse del de lenguaje, pueblos originarios, pueblos originarios para el Estado Nacional, podría tener algo de sentido porque el Estado Nacional mexicano convive con, con naciones políticamente naciones que estaban antes de la creación del Estado Nacional Mexicano entonces, puede ser más aproximado a pueblos indígenas ¿no? porque no son de pueblos indígenas, los pues, indígenas son los nativos del lugar, entonces, ahí no solo están los pueblos originarios, sino todos entonces, si entendemos Pueblos originarios referidos al Estado Nacional Mexicano, que tiene apenas 200 años de existencia. Podría tener algún sentido, son previos, previos a, la, a la constitución del Estado Nacional. Primeras Naciones irían poco en el mismo sentido, acentuaría, sí, el carácter de, de Naciones Previas a la Nación Mexicana. Nacional, repito, tiene 200 años de existencia. No sabemos cuántos más pueda tener. Este, en mediano y largo plazo, seguramente los Estados Nacionales siguen existiendo, pero en el muy largo plazo no estamos seguros. Tiene algún sentido, pero es, es muy compleja esta dimensión. Que si sí es un proceso de, de, de desgaste. En conclusión, respecto a la segunda, me entiendo tanto indisitadamente por pueblos originarios, no, no las naciones primeras me parece muy canadiense. <risa> eh, que si es un proceso de desgaste, les diría que, que no. O sea, si el derecho, y se los digo incluso, como, no como turistas, no sino como alguien que ha tenido que llevar juicios para defender sus derechos, si es un instrumento al cual debemos acudir, es muy difícil, sí, pero es necesario. Sí debe ser visto como una, como una herramienta que nos puede favorecer. Se lo digo no como abogado, sino como alguien que ha litigado asuntos que afectan mis derechos. Y que ha llevado años para la defensa de sus derechos. Y que ha tenido que asesorarse de abogados. ¿no? Y este, que ha tenido que convivir con abogados. Y saber cómo piensan desde el otro lado. ¿no? Y a veces no me, no me quieren defender porque soy abogado. Entonces, sin embargo estoy convencido de que el derecho es un, es un mecanismo muy útil para la defensa de nuestros derechos y que debería ampliarse más esta posibilidad. No es un desgaste. Sí si es muy largo, sí si es cierto, sí si requiere mucha voluntad. La verdad, la voluntad es sí. Pero es lo único. y así me el, el que llevan el aula de la edición de la tarde y que para que cuando haya oportunidad nos llegue a la